Se presentó la mañana de este lunes ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte, un joven señalado como un presunto implicado en la muerte del abogado Cristian González. Se trata de Miguel Manuel Hidalgo, residente en el sector Los Rieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien al ser cuestionado negó las imputaciones en su contra, asegurando pretenden implicarlo en un hecho que no cometió. Esto no es una investigación, pienso yo.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 Recordamos que el abogado Cristian González falleció luego de permanecer varios días en cuidados intensivos tras recibir impacto de bala en la cabeza durante hecho registrado el pasado domingo 11 de agosto previo al llamado a huelga en este municipio. Queremos garantizar la integridad física de él y que él tenga la oportunidad también de, de defenderse legalmente.